Voy a dar paso a, a don Carlos González, magistrado del Juzgado de lo Social, que además ha sido eh, propuesto recientemente por el, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ante el, ante el Consejo General del Poder Judicial para ser delegado de igualdad en el, en el Tribunal Superior de Justicia por su, por su especialización en, en igualdad de género. Espero haberlo dicho correctamente, me he hecho la, la chuleta, Carlos, si no me, me corriges bien. y, y os, dejo, os dejo con él. Gracias. Gracias, Eva. Sí, sí, perfectamente, correctamente la, la designación como delegado de Igualdad en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de, de Navarra. Bien, creo que se me irá bien. Eh, lo primero nada, agradecer eh, a Cámara de Comercio, al Instituto Navarro de Igualdad, el que haya contado conmigo para esta sesión informativa, eh, en el que, bueno, cada uno hemos puesto sobre la mesa algunos de los aspectos relevantes para actualizar y cumplir eh, las obligaciones que incumben en materia de planes de igualdad y a mí me corresponde, bajo la referencia efectivamente a los planes de igualdad entre el compromiso y la obligación empresarial, eh, tener en cuenta o hacer referencia a uno de los aspectos jurídicos, sobrevolando un poquito la, estos aspectos, pero que, que creo que es importante para centrar, centrar la importancia que tienen los planes de igualdad. Y entonces, bajo ese título de planes de igualdad entre el compromiso y la, y la obligación empresarial, lo que debemos tener en cuenta es que estamos hablando de igualdad de género, de igualdad retributiva, y todo ello a través del vehículo, porque a través del vehículo de los planes de igualdad, porque por medio de ellos vamos a conseguir en nuestras organizaciones eh, que se haga real y efectivo esa igualdad de género y la igualdad retributiva. Y tendremos que tener en cuenta las últimas reformas que afectan a esta materia y también los reglamentos de desarrollos a los que ya se he hecho referencia en el caso, por ejemplo, de, de Javier, y todo ello con el conjunto de obligaciones o compromisos que necesariamente deben eh, atender las empresas. A mí sí que me interesa, en estos, eh, a ver si 20 minutos que, que te voy a ocupar en mi presentación, eh, recordar algunos aspectos que son esenciales, pero que son una llamada de atención de la relevancia tenemos que tener en cuenta respecto a algunos de los derechos fundamentales, en este caso la igualdad, a la hora de considerar por qué eh, debemos implementar los planes de igualdad en nuestras empresas. Eh, y hay algunas cuestiones que cuando las instancias públicas, hoy mismo en estas jornadas, se está haciendo llamamiento, unas, un fomento de la necesidad de cumplir con el derecho a la igualdad efectiva y, y aprobar los planes de igualdad, en todos los ámbitos, pero también en las relaciones laborales y las exigencias vinculadas a los planes de igualdad y al registro retributivo, hay algunos aspectos, como digo, esenciales que a mí me interesa recordar. Lógicamente, mi origen profesional como magistrado de lo social hace que no me pueda desconectar de mi realidad del día a día del trabajo y lo que vemos en los juzgados con las reclamaciones de las personas trabajadoras o conflictos colectivos, etcétera O, como bien ha dicho Javier, la, la revisión de sanciones que se haya impuesto por la autoridad laboral y la especie de trabajo en materia de incumplimientos vinculados con el derecho a la no discriminación o también a los planes de, de igualdad. Eh, quiero que es importante eh, tener en cuenta, en primer lugar, que cuando nos estamos refiriendo a la obligación que tienen las empresas de elaborar estos planes de igualdad, no podemos dejar de contextualizar el, la propia obligación en el ámbito de los objetivos que se están postulando eh, a nivel internacional o a nivel del derecho internacional y en el ámbito regional eh, como, como exigencias propias del derecho de la Unión Europea y que constituyen actualmente compromisos ineludibles de cualquier Estado, también del nuestro. Eh, me estoy refiriendo a contextualizar la obligación de elaborar planes de igualdad porque es el mecanismo, el medio a través del cual vamos a cumplimentar o hacer realidad el principio de la, de la igualdad de género o igualdad de mujeres y hombres. En este caso, es en las organizaciones privadas o organizaciones empresariales. Se trata, en todo caso, de un proceso que es imparable, que trata de colocar en lo que es la verdadera centralidad el respeto al principio o al derecho de igualdad de género en todos los ámbitos, en el económico, en el político, en el social, pero también en el ámbito de las relaciones laborales o de las prestaciones de seguridad social. Por eso, realmente hablar hoy de igualdad efectiva de hombres y mujeres, eh, exige tener en cuenta que no se trata de una previsión eh, que se aplique solo al Estado Nacional, al Estado Español, sino que es consecuencia de los propios compromisos previos que se han adquirido a nivel internacional, sea su programa nacional o en el ámbito de la Unión Europea. Y decimos lo anterior porque hoy la igualdad de género constituye, a no dudar, uno de los principios esenciales a los que debe someterse cualquier Estado en el ámbito jurídico público, pero también en el privado o las relaciones entre particulares. Y siempre además con una perspectiva o lo entendimiento de esta igualdad de género, igualdad de mujeres y hombres, como una exigencia que es ineludible en las sociedades actuales, para poner en valor el respeto no a una igualdad formal, que es lo que siempre se ha consagrado en los estados liberales, sino lo que dominamos y reconocemos como una igualdad material, real y efectiva, haciendo realidad, en el caso del ordenamiento español, el mandato de, eh, que tienen todos los poderes públicos y todas las autoridades de remover los obstáculos que impidan o dificulten la plenitud de ese, de ese derecho y ese principio de igualdad, que es lo que establece el artículo 9 Dos, el apartado 2 de la Constitución Española. Y en esta exigencia, desde el punto de vista internacional o el derecho internacional o el derecho de la Unión Europea, no podemos tampoco dejar de, de atender al hecho que en el ámbito de la, Unión, de la Unión Europea es donde más se ha potenciado el reconocimiento de este derecho la Unión Europea tiene eh, unos reconocimientos de los derechos sociales relativamente limitados, pero dentro de esos derechos sociales que ha reconocido la Unión Europea con sus competencias, me estoy refiriendo históricamente, el que ha adquirido una extraordinaria aplicación y desarrollo es precisamente el relacionado con la igualdad y la prohibición de cualquier trato discriminatorio por cualquiera de los elementos o factores de segregación históricos y entre ellos precisamente el del género o del sexo. Eh, cuando hablamos del gran impulso que tiene este derecho en, en el ámbito de la Unión Europea, baste con recordar que el Tratado Constitutivo, el fundacional de la Comunidad Europea, el Tratado de Roma, en su artículo 119, en el, en el siglo pasado, en la mitad del siglo pasado, ya consagró nada más y nada menos que el principio de igualdad retributiva entre los hombres y las mujeres, pero al más alto nivel eh, digamos, normativo de la Unión Europea, la igualdad retributiva entre eh, el hombre y la mujer. Posteriormente se, se han aprobado distintas directivas de igualdad, que llamamos directivas de antidiscriminación, que tratan de proteger y reconocer los derechos de la mujer frente a cualquier trato discriminatorio, sea discriminación directa, sea discriminación indirecta, en todos los ámbitos jurídicos, pero ha tenido una especial incidencia en las relaciones laborales o en el régimen de prestaciones eh, de seguridad social abarcando a, también a su vez pues, medidas de conciliación de la vida eh, familiar y laboral o en el acceso al empleo y la ocupación eh, o a la promoción y ascenso ¿no? en el, en, dentro de las organizaciones. Un impulso también importante en, en este breve recorrido que está haciendo del, de la exigencia del derecho en el ámbito de la Unión Europea, que nos interpela porque es tributaria nuestra legislación de lo que nos exige la Unión Europea, es otro hito, digamos, importante, es el Tratado de Áster del año 99, que va a modificar los tratados constitutivos para incorporar esta igualdad, pero ya en el ámbito del trabajo precisamente y de las ocupaciones laborales. Incluye además un aspecto que está muy, eh, que está muy relacionado y que forma parte de los planes de igualdad, que son el fomento de acciones positivas para evitar situaciones de infrarrepresentación femenina. O la propia transversalidad de la igualdad, porque se entiende que eh, debe presidir todas las políticas de la Unión Europea como un objetivo y como un medio de acción. Y en estos eh, recorridos de los hitos principales del derecho de la Unión Europea que tenemos que tener en cuenta al hablar de estas cuestiones, no podemos dejar de mencionar el reconocimiento del derecho de igualdad en el artículo 23 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales y en varios artículos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en los cuales la igualdad se configura como un objetivo de la propia Unión que debe ser aplicado en todas las políticas comunitarias. De tal manera que podemos, sin lugar a dudas, decir que la igualdad entre mujeres y hombres, aparte de tener ese carácter transversal, tiene un contenido complejo, porque se configura al mismo tiempo como un valor, como un objetivo y como un derecho fundamental. Y todo esto está muy relacionado con las exigencias de los planes de igualdad como instrumento para hacer realidad esa igualdad material, real y efectiva, eh, que nos impone el artículo 9 de la Constitución Española, pero también la eh, normativa de la Unión Europea. Eh, hasta tal punto tiene centralidad el derecho que estamos hablando, la igualdad de hombres y mujeres, que el propio Tratado de Lisboa y actualmente el Tratado de la Unión Europea establece como una de las condiciones para poder acceder a la Unión Europea el respeto, el reconocimiento de este derecho eh, de igualdad. Eh, hoy en día, Sigue teniendo esa importancia porque, sin ir más lejos, por ejemplo, la estrategia europea para eh, la igualdad de género, de, con referencia al periodo de 2020-2025, vuelve a establecer cuáles son los objetivos estratégicos de la, de la Comisión Europea en ese periodo y, y en materia de igualdad entre los hombres y las mujeres, y vuelve a exigir y a, y a establecer las medidas necesarias para garantizar esa plena participación de la mujer y la, la igualdad de oportunidades en el mercado laboral, incluyendo la eliminación de la brecha retributiva de género, que también enlaza con la propia exigencia o uno de los aspectos que debe tenerse en cuenta en la, en la elaboración y aprobación de los planes de igualdad. Y en el impulso del que estamos hablando, no podemos dejar de reconocer la gran importancia, significativa importancia, que ha dado lugar a reformas legales en nuestro reglamento, que viene constituida por la jurisprudencia del Tribunal eh, de Justicia de la Unión Europea. Ha dado... Cuerpo y ha ido modulando conceptos esenciales desde el plano jurídico, no puedo dejar de, de mencionarlos, como son los conceptos de discriminación directa e indirecta, la determinación de las reglas de inversión de la carga a la prueba o la importancia de la prueba estadística para poner de manifiesto no, claro, la, la discriminación grosera y evidente, sino la que está encubierta, la que está relacionada con lo que llamamos discriminación indirecta, que supone aquellos casos en los que no se está infravalorando o estableciendo una desventaja para la mujer directamente o, o con el factor del sexo. Es decir, no lo contrato por las consecuencias que como organización empresarial me pueda suponer los permisos de paternidad, de maternidad, etcétera, que sería una discriminación directa. No, de la prueba estadística la que sirve, y a, a través de la jurisprudencia, es para poner de manifiesto discriminaciones indirectas, que son aquellas en las que hay una disposición legal o un criterio, una práctica, una decisión de la empresa que aparentemente es neutra porque se aplica tanto a un género como a otro, al hombre y a la mujer, pero que luego, según las circunstancias que se ponen manifiesto, se ve que efectivamente y objetivamente produce una desventaja eh, para la mujer respecto a la situación en la organización o en un derecho, en una condición de trabajo de los hombres. Bien, esto es eh, necesario tenerlo en cuenta porque cuando hablamos de planes de igualdad, implica... Muchos trámites, porque no podemos negarlo, mucha elaboración, recopilación, análisis de datos con carácter cuantitativo, cualitativo, eh, para establecer cuál es la situación de la aplicación de este principio de igualdad de género en las organizaciones, obteniendo así eh, los defectos en los que se puedan apreciar, estableciendo los objetivos y las medidas para conseguir esos objetivos para implementar y conseguir la igualdad de género en las empresas. Eh, pero hay que tener en cuenta que todo esto va acompañado y necesariamente va acompañado de una perspectiva jurídica que incluye todo esto que acabamos de hacer referencia. Por lo tanto, siempre que hablamos de planes de igualdad, tenemos que hablar de un trabajo de campo, pero también de un trabajo luego jurídico que eh, dé cuerpo a toda esa recopilación de datos, para saber cómo cumplimos o no la normativa aplicable. Bien, hablando de normativa aplicable y a efectos de los planes de igualdad, brevemente, solo para que tener una referencia normativa, tendríamos que tener en cuenta como grupo normativo de aplicación en la aprobación, elaboración, seguimiento, evaluación de los planes de igualdad y, por lo tanto, en el reconocimiento del derecho de, de, de igualdad de género en las empresas, pues todo lo que venimos indicando, es decir, el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Carta de Derechos Fundamentales y esa normativa dentro de, de este ámbito eh, de desarrollo, que son las directivas de igualdad o antidiscriminación. Ya dentro de nuestro ordenamiento nacional, pues la Constitución Española, son esenciales los artículos 9, que ya hemos citado, y el artículo 14, que consagra este derecho. La Ley Orgánica de Igualdad Efectiva, igualdad material y efectiva de hombres y mujeres, la Ley Orgánica 3.2007, de 22 de marzo, que también se ha mencionado anteriormente. Eh, su proyección en el ámbito de las relaciones laborales en el Estatuto de los Trabajadores, artículo 4, artículo 17, artículo 22, artículo 28, en materia de despidos nulos, artículo 55, etcétera. etcétera. Eh, luego, el Real Decreto Ley, que es el que ha dado un nuevo impulso a los planes de igualdad, Real Decreto Ley 6.2019, de 1 de marzo, que establece esas medidas urgentes de garantía de la igualdad de trato y oportunidades de las mujeres y hombres en el empleo y en la ocupación. Y luego en el ámbito navarro, de la Comunidad foral de Navarra, ya ha citado Javier, la ley foral 17-2019 de igualdad entre mujeres y hombres, con también eh, derivadas y consecuencias en, en el ámbito que nos estamos moviendo Y luego las normas de desarrollo reglamentario, que también se han citado, que son el Real Decreto Ley 901 y el 902 de 2020, de la misma fecha, 13 de octubre, el primero, que es el que va a regular los planes de igualdad y su registro, y el segundo, el 902 de 2020, eh, que va a establecer el tema de la igualdad retributiva y los registros de retributivos eh, y auditorías retributivas que son exigibles desde la entrada en vigor de esta norma. Pero tenemos que tener en cuenta que toda esta normativa que estamos citando, incluido los reglamentos de desarrollo, el Real Decreto Ley 6 de 2019... Eh, se enmarcan en esas referencias internacionales que hemos dicho y en concreto hay una clara vinculación de las reformas que estamos mencionando con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agencia 2030. En concreto, está vinculado los planes de igualdad con dos concretos objetivos. Como son el número 5, que es conseguir la igualdad de género, estamos hablando desde de la ONU, ¿no? de los objetivos de desarrollo sostenible en ese ámbito. Eh, el objetivo número 5 es igualdad de género y el número 8 que es conseguir un trabajo decente y el crecimiento económico. Y vinculado también con ello, el cumplimiento de determinadas metas que en lo que se refiere a los planes de igualdad son, por ejemplo, las siguientes. El poner fin a toda forma de discriminación contra las mujeres. Eliminar las formas de discriminación las formas de violencia contra las mujeres o las niñas en todos los ámbitos, también en el público, pero también en el privado. Reconocer la importancia que tienen los cuidados y una cuestión fundamental, por ejemplo, en los juegos de lo social, que es el fomento de la corresponsabilidad en esos cuidados, en materia de conciliación, reducción de jornadas, etc. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres en el empleo, en la ocupación y, su, y la igualdad de oportunidades, en tareas de liderazgo. ¿no? Asimismo, y Volvemos al inicio, la igualdad de remuneración por trabajos de igual valor. Por lo tanto, vemos, como he comenzado indicando, cómo está toda esta cuestión y la centralidad de lo que exigen nuestras obligaciones internacionales, aparte de la propia eh, legislación interna. ¿no? Dentro del Real Decreto Ley eh, 6-2019, ya ha comentado Pedro y también Javier algunas de las novedades que introdujeron. Eh, por recordar, simplemente, uno de los aspectos principales, que es lo que, lo que nos va a interesar ahora entre sacar de esta sesión, es recordar que una de las novedades que estableció el Real Decreto de Ley 6 2019 es que va a imponer la obligación de aprobar planes de igualdad a empresas que tienen una plantilla determinada, en concreto 50 o más personas trabajadoras en la plantilla. Luego establece también eh, precisiones en cuanto al contenido del. del del diagnóstico de situación de la empresa o las materias que obligatoriamente se van a introducir, que tienen que tratar en los planes de igualdad, etcétera. Eh, estableció también que estos planes de igualdad deben registrarse. Esto ya lo ha comentado Javier y es en, en su unidad en su departamento donde deben registrarse en lo que es en el ámbito, en el ámbito de la comunidad eh, foral. Y además, ordenó al Gobierno llevar a cabo un desarrollo reglamentario de los planes de igualdad y registro y también del de registro retributivo para la igualdad de hombres y mujeres que dio lugar a esos dos reales decretos mencionados. Por hacer referencia al primero, al Real Decreto 901-2020, hay que tener en cuenta que es el que va a regular los planes de igualdad y la obligación de registrarlo, que ya entró en vigor este año, el 14 de enero de 2021, y que ha introducido algunas novedades. A volar a pluma simplemente mencionar algunas como son. Eh, ha facilitado o nos ha aclarado cómo se calcula la plantilla para saber cuándo están obligadas o no, a, a, a, tienen a partir de 50 trabajadores y tienen la obligación o no de elaborar e implementar los planes de igualdad. También da soluciones a qué hacemos cuando, como hay que negociar los planes de igualdad, una empresa no tiene representante de los trabajadores. ¿Cómo se articularía ahí la comisión negociadora? O eh, la necesidad, establece la necesidad de efectuar los diagnósticos de igualdad en, esas organiza en las organizaciones, las materias que deben ser objeto de ese diagnóstico. La obligación que eh, existe por las empresas de efectuar la auditoría retributiva en esa fase de, de diagnóstico, luego la regulación de los plazos para constituir la comisión que va a negociar el plan o eh, el plazo que se tiene para aprobar definitivamente ese plan. También la propia obligación de escribir en el registro público el plan de igualdad en todos los casos y alguna mención y alguna aclaración respecto a los planes de igualdad en el ámbito de los grupos mercantiles de empresa. Este Real Decreto Ley 901 ahora nos interesa saber que entró en vigor este año, el 14 de enero de 2021. Y ha mencionado Pedro que hay dos fechas, una que es ahora la, la que me voy a detener, es la de 14 de enero de 2022, porque en efecto aquellas empresas que ya tuvieran planos, eh, planos, esto yo bueno, planes, de, de igualdad ya vigentes, cuando entra en vigor el 14 de enero de 2021 el Real Decreto 901, aquellas empresas que ya contaban con este instrumento para conseguir la igualdad deberían necesariamente adaptarse al contenido de la nueva normativa. En principio, dentro del plazo que tuviera el propio plan para su revisión. Pero en todo caso, se quedó fijado un plazo máximo de revisión de esos, planos, de esos eh, planes de igualdad previos y ese plazo máximo vence ahora que era a los 12 meses de la entrada en vigor del reglamento y, por tanto, el 14 de enero de 2022, como bien ha indicado Pedro, eh, entra en vigor la, la, la exigencia de haber modificado el plan anterior. Bien, ¿y qué empresas están obligadas a aprobar los planes de igualdad? Bueno, ya sabemos que la novedad ha sido que las empresas que cuenten con 50 o más personas trabajadoras, es la principal novedad del Real Decreto 6 2019, deben elaborar, implementar, aplicar, evaluar los planes de igualdad. Pero hay otros dos supuestos en los que las empresas también tienen obligación de aprobar el plan de igualdad y un cuarto supuesto en el que se pueden aprobar planes de igualdad. El segundo supuesto de obligatorio es aquellos en el que el propio convenio colectivo establece dentro, para las empresas que están dentro de su ámbito de aplicación que tienen que tener un plan de igualdad. Lo cual no es extraño. Y en tercer lugar, cuando... La autoridad laboral, la especie de trabajo, aprecia dentro de la LISO, ¿no? la ley de infracciones y sanciones del orden social, aprecia infracciones en ese ámbito, en materia de discriminación, aprecia conductas de discriminación en el empleo, en el trabajo, en las relaciones laborales y conmuta o sustituye la pena accesoria que se haya impuesto por la exigencia a la empresa de que elabore un plan de igualdad. Ese sería otro puesto en que va a ser obligatorio elaborarlo. Y luego ya como último eh, supuesto, eh, hay la posibilidad de que las empresas, aunque no estén en estos supuestos de obligatoriedad, voluntariamente consideren que es un valor importante la igualdad en su organización y fomenten y lleguen a aprobar, tras la negociación correspondiente, un plan de igualdad. Eh, como ahora estamos indicando que va a vencer en marzo el plazo para que las empresas de 50 trabajadores eh, empiecen, a mover fichas, si se me permite la expresión, y, y constituyan una comisión negociadora para luego, después del juicio diagnóstico, y eh, aprueben el plan de igualdad, es importante saber que esta normativa de la que estamos haciendo referencia establece reglas para determinar los umbrales. Es decir, cuando la empresa está obligada a aprobar los planes de igualdad porque tiene 50 o más personas trabajadoras. Bueno, las reglas a tener en cuenta, si es que alguno de los que están presentes eh, puede tener dudas sobre esto, es que, se computan todas las personas trabajadoras de la totalidad de los centros de trabajo de la empresa. El ámbito es empresa y se computan todas las personas trabajadoras y todos los centros de trabajo. ¿Qué más se computa? Pues se computan todo tipo de contratación laboral, no solo los indefinidos, también los contratos temporales, los contratos de los fijos discontinuos o incluso los contratos de puesta a disposición, es decir, cuando eh, son personas que vienen de ETTs y que trabajan en nuestros centros de trabajo, también esas se computan. Eh, la, cuando se trata de personas con un contrato a tiempo parcial, se computa como una persona trabajadora más, no con la parcialidad propia de su jornada. Y a estas reglas o a este sumatorio que nos va a dar lugar o a conocer o a determinar si hemos superado o no el umbral de los 50 tra personas trabajadoras, hay que sumar todavía otra cosa más, que son todos aquellos contratos de duración determinada, cualquiera que sea la modalidad, que habiendo estado vigente en la empresa durante los, meses, los seis meses anteriores, se hayan extinguido en el momento que estemos efectuando el cómputo. Entonces, haciéndose sumatorio de todos los contactos temporales, de los seis meses anteriores al momento, a la foto fija que vamos a tener en cuenta, eh, la regla es que cada 100 días trabajados o fracción, computa con una persona trabajadora más. Bien, y luego, a efectos de determinar cuándo se llega a este umbral de las 50 personas trabajadoras, hay prevista dos, dos momentos en los que la, una organización tiene que, detener, tiene que detener para comprobar si supera o no los umbrales. Una fecha es el 30 de junio de cada anualidad y otra el 31 de diciembre de esa misma anualidad. Pero en cualquier momento en que se supere el umbral de los 50 trabajadores, surge la obligación de elaborar el plan de igualdad. Cualquiera que sea el momento a lo largo del año en que se produzca esa superación de los 50 personas trabajadoras. Y aunque luego mmm, quede por debajo el número de personas trabajadoras. Una vez que ya eh, surge esa obligación, hay que constituir la comisión negociadora y aprobar el plan de igualdad. Cuando ya concluya su plazo de vigencia, si es que ya no tenemos 50, cuando menos 50 personas trabajadoras, ya no estaremos obligados. Pero durante ese periodo sí que hemos estado obligados. Y ha dicho la segunda fecha a tener en cuenta, y ya voy terminando: es la aplicación transitoria de estas obligaciones de de elaborar e implementar los planes de igualdad en las empresas. Hubo un periodo transitorio que estableció el Real Decreto Ley 6 2019 y la fecha a tener ahora en cuenta, porque ya el resto de empresas ya están obligadas, eh, el resto de empresas, digo, de las que tenían más de 100 personas trabajadoras, más de 100 personas trabajadoras, cada una en su fecha de aplicación y de vigencia de la obligación. Pero ahora sabemos que el 7 de marzo de 2022 es cuando nace la obligación para las empresas que tengan más de 50 personas trabajadoras, la obligación de negociar y aprobar y elaborar, elaborar y aprobar el plan de igualdad correspondiente. Por lo tanto, si es el 7 de marzo de 2022, eh, no está además el que ya empecemos a mover la organización para eh, bueno, elaborar o realizar esa eh, ese acopio de datos, de su análisis cuantitativo y cualitativo, a efectos de, de alcanzar el, la aprobación del plan de igualdad. Yo el plan de igualdad para implementarlo exige, eso lo establece eh, las propias autoridades laborales, en general al menos cinco fases, que no podemos desconocer y negar la realidad de que va a suponer un trabajo dentro de las organizaciones, esa es la realidad. Luego, ahora al finalizar diré qué otras ventajas tiene el implantar los planes de igualdad, pero sin dejar de reconocer que conlleva un esfuerzo en las empresas y en las organizaciones, porque esas fases, esas cinco mínimas fases que al menos eh, serán necesarias para implantar los planes de igualdad, también eh, no se encuentran realmente las empresas eh, solas, ¿no? porque hay muchas ayudas a las que ya se ha hecho referencia y, y muchas herramientas que van a facilitar ese tránsito para poder implementar y aprobar el plan de igualdad. Eh, Dentro de la, una de las fases, claro, la primera fase es la puesta en marcha del proceso, como el 7 de marzo de 2022, si ya tengo ese umbral de personas trabajadoras a las que me está interpelando la obligación de elaborar el Plan de Igualdad, tendré que tener en cuenta que la primera fase es la comunicación de la necesidad de negociar el Plan de Igualdad y luego ya la apertura de la negociación tras la constitución de una comisión negociadora. Bien, lo que hay que tener en cuenta es que el artículo 5 del Real Decreto 901 2020 eh, establece que el inicio de una negociación para aprobar el plan de igualdad no solo es de iniciativa empresarial, también la representación de los trabajadores puede tener esa iniciativa y comunicar a la empresa que quiere que se negocie el plan de igualdad. Esa, además, comunicación debe hacerse por escrito y tiene un contenido mínimo que está reglamentado. ¿eh? Ahora no me voy a detener sobre esto, pero está perfectamente detallado y, re y reglamentado. Una vez que sea la empresa o sea los representante de los trabajadores los que han interpelado, han comunicado por escrito a la otra parte, a la contraparte, para que se abra el proceso negociador y eh, para la elaboración del plan de igualdad, hay un plazo para constituir la comisión negociadora y luego ya otro plazo para aprobar el... El plan de igualdad. Si nos situamos, como ha dicho Pedro, en el 7 de marzo del de siguiente año 2022, para estas empresas de 50 o más personas en la plantilla, tenemos un plazo inicial a retener que es la de constitución de la comisión negociadora, que va a ser el de tres meses, tiene un plazo de tres meses para constituir esa comisión, desde que se alcance el número de personas que hacen obligatorio ya la aprobación o elaboración del plan. Tres meses. Y una vez que. Eh, se constituye la comisión negociadora y que ya se hace la apertura del proceso negociador, la empresa va a tener un plazo para esa negociación, la aprobación y la solicitud de registro, que es el plazo de un año a contar desde el que finalizó el anterior plazo de tres meses para iniciar esa negociación o para constituir la comisión negociadora. ¿De acuerdo? Esos son los plazos a los que queríamos hacer referencia en esta, en esta charla informativa. Decía que las empresas no están solas, ni a nivel estatal, ni a nivel de la comunidad foral, porque hay que destacar las importantes herramientas, que ellos estarán sin duda en mejor posición que yo, para si alguien tiene dudas de por dónde orientarse, eh, para efectivamente realizar esa labor de fomento, de orientación y de ayuda, a través de importantes herramientas para la implementación de los planes de igualdad, tanto desde el punto de vista, perdón, de la organización del Ministerio, de Trabajo del Ministerio de Igualdad, como en el ámbito de la comunidad fuera de Navarra. Eh, entre esas herramientas están guías para la elaboración de los planes de igualdad en las empresas, herramientas para hacer la, eh, la elaboración del diagnóstico de situación, de qué, cómo está la situación de la igualdad en la empresa, para elaborar los planes de igualdad eh, o en determinados aspectos como eh, eh, manuales o guías respecto del acoso sexual, el acoso por razón de sexo en el trabajo o en el ámbito, por ejemplo, de Navarra, el procedimiento de integración de la igualdad de género en las empresas con un manual y unas herramientas que tiene el Instituto Navarro para la Igualdad o distintos, insisto, eh, herramientas que existen en este ámbito. También en Navarra el servicio, claro, de asesoramiento para la elaboración de los planes de igualdad en las empresas. Por lo tanto, que conlleva la aprobación, implementación, negociación de plan de igualdad, nuevas cargas empresariales? No, no podemos dejar de decir que es así, pero también existen herramientas y guías para acompañar a las empresas en este proceso. Se trata de una ayuda institucional que viene reglamentada a nivel normativo y que deberíamos utilizarla. Luego del Real Decreto Ley 902 respecto de la igualdad retributiva entre hombres y mujeres, simplemente eh, indicar que el, lo, lo esencial de este Real Decreto es que consagra un principio de transparencia retributiva. Y establece cuáles son los mecanismos para aplicación de ese principio de transparencia retributiva, que son el registro retributivo en todas las empresas, da igual su tamaño, la auditoría retributiva que tendrán que realizar las empresas que están obligadas a hacer los planes de igualdad, y luego el derecho a información que tienen los representantes de los trabajadores o las propias personas trabajadoras, dependiendo si hay o no esos representantes. Todo ello, todo esto que venimos eh, eh, comentando, va unido de lo que se denomina tutela administrativa y tutela judicial de la igualdad de género en estas organizaciones, en las empresas. Eh, porque tanto, por ejemplo, en el ámbito de la discriminación o la propia falta de información retributiva, puede dar lugar, por no haber cumplimentado las exigencias del Real Decreto Ley, perdón, Real Decreto, no es ley, es norma reglamentaria, 902, puede dar lugar al ejercicio de acciones individuales, a acciones colectivas frente a la empresa incumplidora, o a la imposición de las correspondientes sanciones al amparo de la LISOS, ¿no? de la denominada LISOS. Pero hay un procedimiento incluso de oficio que la gente no conoce, que en el cual la autoridad laboral, cuando ha apreciado una situación de discriminación, es la propia autoridad laboral la que presenta la demanda ante el juez social para que declare que una empresa ha cometido ese acto de vulneración de la igualdad de género, de discriminación de cualquier tipo, ahora de la que estamos hablando, para que se declare la existencia de la discriminación y, además, establece la cuantificación de los perjuicios sufridos por la persona trabajadora para que se le condene a resarcir esos perjuicios a la empresa. Con lo cual, esto es importante. Y luego, claro, la propia discriminación salarial supone, además de vulnerar el derecho fundamental, está previsto como una sanción en la LISOS. una, una eh, Constituye una infracción muy grave. Muy grave. Y... Las sanciones asociadas precisamente a las obligaciones de implementar, aprobar, implementar los planes de igualdad y ese registro salarial, a, la, a lo que se refieren los dos reales decretos 901 y 902, están tipificados como infracciones en la Lisos ¿Y constituyen tales infracciones? En primer lugar, incumplir la obligación de elaborar el plan de igualdad. Eso es una infracción administrativa grave. O es constitutivo de una infracción muy grave. Cuando la empresa estaba obligada a elaborar el plan de igualdad porque se le había conmutado por la especie de trabajo y no lo ha elaborado, ha incumplido. Eso es una infracción muy grave. O es infracción grave incumplir la obligación de negociar el plan de igualdad con los sujetos que están legitimados a estos efectos. O no se ha implementado, es decir, sí hay plan de igualdad pero no se lleva a la práctica, no se, se incumple la obligación de implementarlo y de ejecutarlo. Y... Si de todos estos incumplimientos o al margen de ellos hay una situación constatada de discriminación por razón de género, ello constituye también una infracción muy grave en materia de lisos, aparte de que puede dar lugar al ejercicio de una acción judicial para la tutela del derecho fundamental vulnerado. Y es también infracción lisos el incumplimiento de la obligación de registrar el plan de igualdad o de informar a los representantes de los trabajadores de las medidas adoptadas en este ámbito de la igualdad. Bien, y para que tengamos... Y contextualicemos de qué estamos hablando cuando hablamos de infracciones graves o muy graves con la actualización de cuantías de las sanciones de la LISOS. Carlos, deberíamos Steve. deberíamos estar terminando. terminando. Estaba Super terminando. Interesante lo que estás no, si tentando. no es que sea interesante, permíteme Eva que termine en un segundo. Entonces iba diciendo estas sanciones, ya Eva me corta, pero sí que me gustaría terminar si puedo con esta referencia que es la siguiente. Termina, termina. Eh, no, no, ya termino esto. Bueno, por, sin más por añadir. Eh, que nosotros desde el punto de vista judicial estamos teniendo cada vez más eh, reclamaciones de igualdad de género. Eh, es importante respetar este derecho y si, si nos preguntamos o nos cuestionamos por qué las empresas deben cumplir con las propias exigencias de aprobación del plan de igualdad, y ya con esto sí que termino ya rápidamente, eh, he destacado aquí en mis notas, al menos, hay muchas más, pero al menos por estas razones. Por el propio convencimiento y compromiso, de la empresa, de la necesidad de hacer efectiva la igualdad de género, por razones de productividad relacionadas con el clima laboral normalizado, amable, en el que las propias personas trabajadoras ven cómo se respetan sus derechos fundamentales, porque los estudios económicos ponen de manifiesto, y los sociológicos también, que la igualdad implica atraer talento, porque la igualdad es eficacia, porque la igualdad es retener ese, ese talento. Porque, eh, o Por razones de asunción de compromisos de responsabilidad social empresarial, porque la igualdad de oportunidades forma parte de los valores de las empresas que están socialmente responsables o que son socialmente responsables, eh, mientras que en cambio las situaciones de discriminación, que son las que tratan de detectar los planes de igualdad, eh, suponen un claro riesgo reputacional para las empresas, porque la igualdad además es posible, y las administraciones están poniendo a disposición de los interesados todas las guías, todas las herramientas que son necesarias para implementar los planes de igualdad y porque constituye al fin y a la postre, una obligación legal y por último si todas las razones anteriores y otras que podamos sumar a las anteriores eh, no son suficientes porque puede ser objeto de sanciones importantes vinculadas a la existencia de conductas de discriminación que precisamente los planes de igualdad tratarían de evitar o por no contar con los preceptivos planes de igualdad o el registro retributivo que obliga a todas las empresas. Con esto, eh, gracias por la paciencia y por la atención prestada y simplemente pues espero que les haya servido de incentivo para, para como decía Pedro, tratar de cumplir estas, estas obligaciones legales. Muchas gracias.